En pantalla tenemos el, lo que sería un ejemplo sencillo del uso de widgets en jQuery UI. Lo que hay es una página muy sencilla, de hecho está eh, basada en la propia documentación de jQuery UI, en la que simplemente hay un botón, hay un widget botón, que al pulsar hace que la barra de progreso se ponga en marcha hasta que llega a 100, momento en el que pone un mensaje de eh, completado o de fin. Para ver cómo funciona esto, eh, básicamente vamos a ver que lo que tenemos es en el HTML un div contenedor, que simplemente está creado para poder meter en una misma línea tanto el botón como la barra de progreso, un botón que va a ser este botón de aquí, y un div con otro DIP su interior. El primer div va a ser el elemento que vamos a utilizar para crear el widget barra de progreso, mientras que el div interior va a ser el que asociemos al texto que va a haber y que va a indicar o el texto procesando o el porcentaje que llevamos cumplido de esa barra o el texto fin cuando ya haya acabado. Aparte de esta definición de elementos, HTML, únicamente darnos cuenta de este script de aquí que lo que está haciendo es cargando la librería jQuery UI desde un servidor CDN. en este caso, desde el propio de jQuery. Vamos a ver el JS. Por lo que respecta a JS, la verdad es que vemos que el funcionamiento se bien de sencillo de entender. Únicamente eh, con el selector run elegimos este botón, este elemento HTML botón, al cual le aplicamos el widget button, que en un principio no tiene ninguna configuración específica. Widget, sobre el que vamos a controlar la pulsación, el evento click, en caso de que se pulse, lo que haremos será ejecutar la función progress. Bien, pero para eh, ejecutar esta función progress que tenemos aquí nos hacen falta ciertos elementos como, por ejemplo, el progress bar. Para eso nos hemos creado dos variables. Una es la progress bar, que lo que hace es que obtiene a partir del selector el elemento cuyo identificador es progress bar, que es la barra de progreso, ese sería el contorno del elemento. Y otro que es progress label, que en este caso es el elemento texto que aparece en mitad de la barra. Bien, una vez tenemos esas variables, en la función progress lo que hacemos es que del widget progress bar, llamamos a la función progress bar, pidiéndole el porcentaje que tiene en ese momento. En caso de que esto de indefinido, lo que se cogería es un valor cero. Y posteriormente se asigna a esa barra ese porcentaje que se ha obtenido sumándole 2. Ya que lo que vamos a hacer va a ser que el progreso se realice en números pares para darle un poquito más de, de velocidad al tema siempre y cuando el valor sea menor que 99, es decir, todavía no se ha llegado a los 100, nos esperamos un poquito y volvemos a llamar a la función progres. Esto es lo que va a hacer aquí, es decir, esto es lo que va a hacer cuando se lance la ejecución del proceso, pero antes que eso, convendría configurar correctamente la barra de progreso. ¿Cómo se hace? Pues tan sencillo como antes, cogíamos el elemento progress bar y con la función progressBar lo configuramos, toda esta parte de aquí, es la configuración, en este caso tiene como características un value que nos va a indicar en el caso de que sea true o false si la barra tiene o no un valor indeterminado, en este caso se le pone false, lo cual indica que sí que es indeterminado y nos muestra este pequeño movimiento de izquierda a derecha de las barras ladeadas. Por otra parte se indica qué funciona de ejecutarse cuando el evento change ocurra, que simplemente lo que va a hacer va a ser cambiar el texto del progress label indicando el porcentaje actual. Y además también se indica qué función se ha de ejecutar cuando el evento completo ocurra, es decir, cuando se alcance el 100%. En ese caso lo que vamos a hacer simplemente es cambiar la etiqueta por la palabra 100%. Por último, y para elegir el color de fondo, para elegir este color violeta, lo que hacemos es encontrar o buscar dentro de la progress bar un elemento cuya clase es ui progress bar value. Es un elemento que de partida nosotros no tenemos control, no lo vemos dónde está, pero que a partir de la documentación podemos encontrar que existe, que está definido dentro del propio elemento progress bar, que hace referencia a estos elementos que tenemos aquí moviéndose. Únicamente, una vez tengo obtenido ese elemento, lo que hago es aplicarle un background de un color diferente, que en este caso es el color morado que tenéis en pantalla. De esta manera tan sencilla, conseguimos no únicamente configurar, sino también hacer funcionar la barra de progreso. En pantalla tenemos un documento muy sencillo, simplemente son cuatro dips, cada uno de un color, que lo que van a hacer es que cada vez que pulsemos sobre uno de ellos, se va a producir una animación. El código HTML no tiene mucho misterio, así que vamos a pasar directamente al código Javascript. Y lo que podemos ver aquí es que, por ejemplo, al pinchar sobre el elemento rojo, sobre el elemento red, lo que va a hacer es va a aplicarle un efecto, un efecto jQuery Wii, que en este caso es un fold, es un plegado. De hecho, si venimos aquí pinchamos, vemos que el cuadro rojo se pliega y se guarda. Esta posiblemente será la forma más sencilla de aplicar un efecto. No hemos dado ningún tipo de información más, salvo el nombre del efecto que queremos aplicar. Vamos ahora al cuadrado azul. En el cuadrado azul vamos a también aplicar un efecto, el efecto jQuery UI, en este caso un Bounce, pero sí que vamos a configurarlo. Vamos a configurarlo con dos propiedades, en este caso el número de veces, va a hacerlo 15 veces y va a recurrir a una distancia de 60. Este efecto lo que hace es una especie de vibración del rectángulo en dirección vertical. Este último parámetro indica el tiempo que esa vibración tiene que tener efecto. Es un tiempo muy exagerado, pero lo he puesto un poco para que veáis cómo funciona, porque hace un efecto muy rápido se puede perder un poco realmente lo que está haciendo. Voy a pinchar y podéis ver cómo va poco a poco desplazándose verticalmente, cada vez con una amplitud menor. El efecto dura 10 segundos, lo que pasa es que a partir del segundo, 4 o 5, la distancia a recorrer es tan pequeña, es menor que 1, que el rectángulo azul no se mueve. Bien, pues también hemos visto entonces cómo configurar un efecto. Vamos ahora al verde. En el verde lo que vamos a hacer va a ser asociar dos eventos. El primero de ellos vamos a hacer con animate, vamos a hacerlo con jQuery normal, únicamente cambiando la propiedad del texto a 24 píxeles. Y una vez acabe, esa animación va a tardar dos segundos, una vez acabe, se va a producir un efecto, en este caso un efecto jQuery UB, que va a ser una pulsación. Vamos a pulsar. Vemos que el texto crece y posteriormente parpadea todo el rectángulo. Hemos encadenado dos animaciones sobre el mismo elemento. Además, dos animaciones, una jQuery y otra jQuery. Bien, y por último vamos al naranja. ¿Qué va a pasar con el naranja? Bueno, con el naranja lo que vamos a hacer va a ser que se produzca un efecto y que cuando el efecto acabe se lance otro efecto pero en otro elemento diferente, en este caso en el azul. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues aplicamos un efecto, en este caso el drop, con dirección hacia abajo y creamos una función, asociamos una función como tercer parámetro, que va a ser la función que se ha de ejecutar cuando el efecto anterior acabe. En este caso lo que vamos a hacer va a ser llamar al elemento azul y aplicar el mismo efecto, el mismo efecto drop, pero en este caso con dirección derecha. Vamos a verlo. Y hemos visto cómo el elemento naranja desaparecía deslizándose hacia abajo y poco a poco difuminándose y cuando ha acabado ha sido el elemento azul el que ha hecho lo mismo, pero en este caso hacia la derecha.